Señora Ayuso, escuchando sus palabras en el día de hoy, lamento decirle que me recuerdan mucho a las de su homólogo en la región de Murcia, el señor López Miras, que decía. No me consta ninguna denuncia en ningún centro de la región de Murcia, ni público ni privado, se está adoctrinando y, sin embargo, la primera medida que pactó para sacar adelante sus presupuestos fue precisamente el veto educativo. Por tanto, señora Ayuso me va a permitir que le diga que nos cuesta un poquito creerla por tres motivos muy sencillos. El primero de ellos, porque ustedes llevan décadas desvalijando la educación pública. Hoy, sin ir más lejos, 300.000 euros de recortes en la educación pública de todos los madrileños. En segundo lugar, señora Ayuso, porque ustedes no están moviendo ni un solo dedo para evitar que el veto educativo se aplique de facto en la Comunidad de Madrid. Ahí tenemos el caso del Colegio Blas de Lezo en las tablas. Tenemos también el caso de Boadilla del Monte, ese ayuntamiento en el que su partido ya se ha cargado los talleres de prevención de las violencias machistas. Y en tercer lugar, señora Ayuso, nos cuesta mucho creerla porque cada vez que Vox ha pedido algo a lo largo de esta legislatura, ustedes se lo han concedido. No es necesario que recordemos el teléfono intrafamiliar de Andalucía, la oficina de la mujer embarazada de Zaragoza o ese pacto sobre los menores extranjeros no acompañados en la Comunidad de Madrid, que murió el mismo día en el que la señora Monasterio decidió que no iba a participar de él. Por tanto, señora Ayuso, el debate sobre el veto educativo, si nos está permitiendo algo, es comprobar la enorme distancia que hay entre usted y la sociedad española y la sociedad madrileña en particular. Ustedes dicen que es una amenaza que se enseñe en las escuelas que existen diversas formas de familia y que todas ellas merecen respeto. Para nosotros lo que verdaderamente es una amenaza es tener un gobierno que no haya puesto todavía en marcha ese protocolo contra el acoso que deriva de la ley LGTBI. Ustedes piensan que es una amenaza educar en igualdad. Nosotros, en cambio, pensamos que lo que es una amenaza es tener un gobierno que año tras año reduce las partidas presupuestarias para luchar contra las violencias machistas. Ustedes creen que es una amenaza que en la escuela se enseñe el uso de este peligroso artefacto de deseo marxista que comúnmente conocemos como preservativos. Esto es lo que la señora Monasterio dice, que es un instrumento totalitario. Nosotros, en cambio, lo que pensamos es que es una amenaza que el Gobierno de la Comunidad de Madrid no quiera enseñarle en las escuelas a los jóvenes cómo se previene una enfermedad de transmisión sexual o cómo se previene un embarazo. Ese es su problema, señora Ayuso. Y en último lugar, y ya para, para terminar, señora Ayuso, creo que no debería llevarse engaños. De lo que hay que proteger a los jóvenes, de lo que hay que proteger a la sociedad madrileña, es de las manadas que violan o de quienes quieren volver a meter a la mujer en la cocina. Para luchar contra esto, hemos tenido siempre, tenemos ahora y tendremos en el futuro, la educación pública. Y por eso entenderá que si usted se empeña en aceptar ese chantaje del veto educativo, nos tendrá enfrente. Nos tendrá enfrente en este Parlamento y nos tendrá enfrente en las calles. Muchas gracias. Gracias, señoría.